Ipan ya dia, yes, kawike, y póngase dia y hekaú y campa a ti, que matique yga Jesús y dice polosme, ya que póngenos a decir a cal y humpa Igual Jesús allá ya y igualme, mi se a me que y he ipan al tepe pe así que no se encanta cuál que gracias Dios iga takwal cual, y no yga la gente que ta que humpa Jesús ni que dice te he tocado con el alma, Iván ya que ha pernagun el que te amo. Cuando ya me asique este campo laguna, casi que Jesús, Iván quita tanque. Tama sheetani, qué ni hija, Jesús Cristo. ¿Necesito venga mejo a nuestra hermosa tierra, Iván sin anta cuaje este amishwike, allí ganque creyó que ganquita que ganixiwa milagro. Amosite que que no iga tammi, sino que decir que no chipa que Dios. que no hay que decir que no hay y decir que no hay que decir que no hay que decir que no Dios que decir que que que que te milagros huel bueno, en y gamaniquitaca y gamanimicredoka. De huel well, tikchigua. Y que anotas huel bueno, es que maná y pan desierto. Que enquistó acá y listo Dios que más en y gama, kikua, kan, pan y esgualas y pan cielo. Jesús Cristo No es ni Allí Moisés y está más maca, pan y esguí y pan cielo. Sino que notas y está más maca. Y me la panes, y, y pan cielo. Y no panes Dios tamaca, y no estemos y pan cielo. Igual que y vida, no gente. Igual y que jamen quistoque. No teco, no chipa sin macacan, y no un papán. Igual Jesús quisto. Nezgüen y no pan está vida. Y es netoca, allí ya mayanati. Igual es negredoa, allí ya huí ata Allá a ne creerdo, malé, a ne itáque. Noche y es ne maka, ne toca. Iguan y es ne toca, a en kukas teguaske. es allá, ni guálas y pan cielo, Iguas a maník chíhuaki, kensánik neki, sino que iga maník chíhuaki, enkineki, es ne tíitan. Iguas kíngi neki es ne tíitan. Iguan polo ni sé, y sino que maníkos paisíti kemán, kua y es huíta húsgaróke. Y Inochi kita y Dios. y, ni keman y wane, Dios I no que Dios, igual que no hay que Dios, igual que igual Dios, que no que no que Jesús un igual que que que es Kipopua, y buena aquí estuvo y aquí y pan cielo y Juan Jesús Quisto. allá es ayaga de <tose> toca allá que siga allá que igualiga tota y es netita igual en y con Dios huita juzgaroque. y pan además me que es profetas me gua Dios ya ve que marchita y noche noche y es tota mucho ya y pan igual neto ca allá y aga aquí tota ni quita san neyes ni igualas de dios nes ni me y ne no chipa ya wa? o no dios nes guan pan y ni es cabida ni amo que patas, que, que es maná y pan desierto y guan malejiz con mi san. Ni es, ni de inopan y estemos guay pan cielo y es kiko en pan allá micis nes y no pa y y es estemos y pan cielo y es kiko en Yahweh o no tino chipa, Dios. Y nín pan y es nianík macati, y ninguá no nacayo. Nianík macati gama ki piabida es no gente. Judíos me espegua que gamos pan islá. Quien mate maca y nacayo gama ticuacan. Jesús quisto. Nez ni mitz islá. Si gaya anquicuas no nacayo, nez yeh y pil cuñas no esio, agüelja mis atos que Dios. Y esquicuas no nacayo. Iguan coña no esio, no chipa ya o no dios, Iguan ya ni dios, huí no nacayo, me la ta al nocta, Iguano no esio, me la nocta y uña. Yezquiquan no nacayo, Iguan coña no esio, cetito no gua, Iguan es ni cetito i gua. Totas yeznetitan y sato, Iguan es ni sato y gallé, y conza no yezquiquan no nacayo, unos y no hay quien pan y es que maná y es que cuasque es patahua. Más les diga que cuasque es mi quique, San. Nes pan y es temo y pan cielo. Y es que cuan himba y o no tiene chipa guan Dios. Jesús es con tamach y pan al tepe en Capernaum. Cuáquicaquique es quien y a Jesús tamach ya mi y es que tiene <tose> mi Jesús quito. Y ni es que esto Ah que well, Tolquili, Jesús quimate y gajes toca tiene popo ya, tata tan. Es mis y tamaste, te, te angisto guayas y gamatono, y te hagan es no no ya. Espíritu Juan en chivo y gama tonoca, y celtito nakayo ni te, iguanta tolme olmes gajes guala espíritu y tama capida. Jesús que go sekin de que me haya creado, que que me haya creado, que me haya creado, que me haya creado, que es haya que que No, no, ya y Jesús. Ame juan no hayá nequija. Simón Pedro quisto. noteco, teco. Ah, ya se manito cacan. Motazto nene ken y agüelmano no can en ochipa Dios. James ni credo que iguanigmati y gateti Cristo y epil sin Dios y satu, Jesús quisto. Y ya ya dos semen ni mestapez penke Iguancede a me juan citimi. Jesús no me de Judas Iscariote y pilstin Simón, y a Judas ya que y a Maciquitzkíkan, males les sed y non doce y discípulo Jesús.